Y ya le digo que, que con 17 años pues tuvimos que acertar del pueblo porque no había para allá la tarea Nos casamos ahí en Veridó. En Benidó, en Benidó nos casamos. No había nadie, ¿no? Ahí. ¿De quién? En Benidó, que siempre está lleno. No, estaba esto, <risa> mis, mis hijos son de, de Benidó, Sí. Los tres. 70 justo. Bueno, desde, desde que va desde julio, pues aguanta, aguantame, estáme quieto y cuando llega la hora, pues continúa y ya está, no hay otra. Dice el médico, lo mismo va a estar en el hospital, que vas a estar en tu casa. Vete a tu casa, que por lo menos vas a estar mejor, pero para los pocos días que te queda, pues bueno, vámonos, <ríe> y hasta allí estaremos mejor. En casa. Yo me voy, bueno, me voy. Me llevan con 70 años, que es por ejemplo una edad... Que no está mal digo yo, 70 años. Y, y, y otro con noventa, noventa y tanto. Hombre, me ha sentido... No, yo me ha sentido cosas bien con mi señora, porque me ha ido muy bien, nos hemos llevado muy bien. Pero bueno, ella se, ella se fue porque también se le cumplieron los días del futuro. Me puede preocupar de que la, la vida va a ser, ¿cómo le digo yo? Pues va a ser distinto, bueno distinto no es igual. Si el que no hemos tenido, el que no hemos tenido medio, te quedas aquí 40 años, no lo vas a tener. ¿No? Bueno, si, si usted, por ejemplo, si usted por ejemplo quiere, que, que, que le digo yo que quiere, cambiar, cambiar la vida, ¿Cómo la cambia? ¿Cómo? Pues que me va a gustar a mí transmitirle. Pues que lo llevaran. Que lo llevaran lo más tranquilo que pueda. Si tienen, por ejemplo, que no lo van a tener, digo yo. Tienen un, un palo de suerte. que le toca la lotería, pues a ese sí que le cambió la vida. Pero como no le toca un, un un de lotería, ese sigue igual. Ay, cuidarme. Ay, Dios mío, cuidarme, mío. A esto no puedo hablar. Me viene, lo, Como dice la señorita. Me vienen las lágrimas y los pucheros. Yo lo que digo es una cosa. Que el que tengamos que irnos, nos iremos. Y el que nos quedemos, que nos quedemos, pero, pero que nos quedáramos con más alegría. Que es muy triste verse, verse así muy triste. Cuando lleguen ustedes a 70 años, <coughs> pregúntale a usted que quiera, hombre, ahora me, ahora me ayuda, ahora me ayudan, sé que me ayudan con cariño, El cariño lo que... hombre, ahora me ayudan con cariño, ya vas tú, ya vas tú si me quieren, que no me falta encima a la mesa, No me falta, es una pareja que no se puede envidiar en nada y ya está, más quisieran todos tener lo que yo tengo, que, que parece que estamos bailando un ba para llevarme de aquí a, a la cocina, o que le digo yo, o a la cama, que me cogen entre los dos, para que no me vaya a caer. Y entonces claro, como no quieren que me vuelquen y yo quiero volcarme, pues parece que estamos los tres bailando. Los tres en danza, con las pastillas. Sí, sí. Bueno, la pastilla, y la pastilla. Dios mío, esa pastilla, ¿qué hacemos con ella? <risa> ya las hemos cambiado, ¿eh? Ah, sí. Ya las hemos quitado. Olvídese de las pastillas. Las hemos cambiado por un líquido que se traga fenomenal. Madre mía. Mañana cuando desayune yo y, y me tome la pastilla y el líquido. Que vamos a liar, Manolo. Entonces. <risa> Ahora que bailar, ahora ¿a que bailamos. Es que no tiramos, es que no tiramos alrededor de la pastilla esa, que parece una mosca. Tres personas, macho. Y que, si te, perdón, y si tengo la hantadura, es lo mismo que si no la tengo. Lo mismo. O sea que eso da igual. Me da igual. Ya me se mueve para acá. Ya me se mueve para acá. Ya, me la, ya me, la, me la machaca en un vasito. Y digo yo, oh, qué bien voy, vamos quedando. Sí, vamos, vamos quedando, pero vamos quedando, pero malamente bueno lo único que quiero decir aparte de lo que yo tengo de que ustedes los días que vengan a mi casa lo pasen lo mejor lo mejor que pueda bueno que, lo primero que no lo primero que no tengo que no tengo queja ninguna lo primero y fuese, o soy muy cruel. Si, si delante os digo que os portáis bien y detrás ¿eh? os echo por tierra, y eso no lo quiero yo. De apoyo, apoyo me sirve, pues eh, todos los favores que me hagan, lo mismo ustedes que son favores, lo mismo que mi familia, que eso cree y ya está. Mi familia cree. No, no, el final de la, de la enfermedad es que venga cuando tenga que venir y ya está. Me llevan o me voy y tan contento. Yo no, pero sí. Si, pero si yo, el miedo que le he contado al médico Igual que el que me ha contado es a mí Yo le dije, digo, mire Digo, yo, si me tengo que ir dentro de día a día Voy Y dice el médico, dice como usted habla no, hay, no habla mucho Digo, ¿y, y, y qué quiere que diga si, si, si las cosas son así eh, cosas son así. bueno pues vaya a asustar su casa acá está mi hijo y mi nuera vaya a asustar su casa que le queda un poco fría. Y para estar en el hospital, pues estar usted en su casa. Digo, bueno, voy pues a estar. Me voy. Porque voy a decir, ay, que estoy en el hospital y estoy muy agusto. Y estoy en mi casa y no lo estoy, por pues, mentira. Que te preguntaran y te dijeran. ¿Tienes miedo de que venga el coco? Pues no, porque el coco ya sé lo que es. Y ya está. Cuando venga el coco o el tío del saco, que me meta y me, y me suelte no me tenga que soltar. Bueno, usted se refiere de que si yo estoy enfermo y mis hijos me están ayudando que, que diga a ver lo que tienen que hacer para ¿cómo digo yo? Para que digan que que se porte, yo no voy a decir mucho, bueno, un poquito sí. Que se portaron con los familiares. Que si, to, que si toca el timbre, que vayan a ayudarle. Y claro, ese hijo o esa nuera, lo que sea, cuando vea a entrar, que le digo yo, por la puerta de la habitación, dice, ay, que viene, que viene a verme, porque me necesita, porque me ha tocado el timbre, y me ha levantado, y vengo a ayudarle. Cada instante, cada tanto viene, mi hijo, mi nuera, y, y, y estuve en la cama, ¿Eh? estoy en la cama, y llega es que a lo mejor no sabe si estoy durmiendo, o estoy despierto, y se abraza a mí y me da un beso, me da un beso. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso?